Hola, chicas, buenas tardes. Vamos a ver, son las 4 de la tarde. Hola, hola. Voy a avisarles a las chicas que estoy en vivo. A ver si ya están. A ver quién me está acompañando. Ah, me estoy esperando, ¿no? Hola, hola, hola. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Vamos a hacer cosas bonitas. Bueno, flores específicamente, ¿no? <ríe> hola, hola. ¿Cómo están? Vamos a esperar a que vayan entrando. Me demora un poquito para entrar. A ver si están por ahí. Estado, les cuento, en el evento de si ¿Se acuerdan que me llegó una cajita eh, para un evento que iba a haber estos días? Entonces, yo pensé que el evento eh, se supone que iba a ser el 2 y el 3, pero yo entendí mal y varias entendimos más mal y eh, había sido desde hoy. Así que es hoy, mañana, tenemos eh, varios días que vamos a estar ahí. Eh, aprendiendo técnicas, que me han encantado. Entonces, si ven mis manos y mis uñas con pintura, es porque he estado trabajando en realidad con las pinturas que yo tengo, ¿no? Hasta que, eh, hasta que lleguen estas pinturas nuevas de Suxi, ¿no? Hola, hola, bienvenidas. Gracias por reaccionar el stream. Ya saben, a compartir y a comentar para que puedan eh, ser distribuidoras de contenido. Hola, hola, ¿cómo están? Ese helfer, ¿dónde consigo? Ah, ¿dónde consigues el helfer? Bueno, yo le compro siempre a la señora Vidalina, ¿no? Ella es la que trae helfer desde hace mucho, mucho, pero mucho tiempo. Y yo le compré unas cuantas, eh, unos cuantos sellos y unos cuantos troqueles que estuve vendiendo y ahí me quedaron unos. Así que, este, si por ahí hay alguna que está interesada, me avisa porque tengo unos modelitos, por si acaso. Al mismo precio de la señora Vidalina, en realidad. Porque eh, cuando le compré a la señora Vidalina, quedé en eso, ¿no? Que se lo, lo íbamos a vender al mismo precio. Así que, eh, por ahí si sí me consultan. si sí, de repente tengo, no sé si tengo la Berry Lane. Esta, esta me gusta mucho, esta marca de... Bueno, la marca Helfer es la que me encanta y, y estas flores, las Oakberry Lane Blossom, son las que más utilizo en mi proyecto, me gusta mucho. Ya, eh, lo que tienen que saber es que eh, la marca es muy bonita, sí es cara. El juego más o menos te sale como 200 soles, el sello y el troquel, y viene así, ¿no? Viene el sello por separado y el troquel por separado. Miren, este, es, el troquel está 110, ahí lo ven. Como les digo, esto se lo compré a la señora Videlina. No sé si alguien más estará trayendo, pero eh, la señora Videlina es la que ha traído siempre Helfer, ¿no? Y este está como 95, o sea que el juego sale como 200, por si acaso. Eh, pero, como les dije, si ustedes eh, están interesadas en hacer el proyectito, que voy a hacer eh, algo muy rapidito, eh, lo pueden hacer con los perforadores, ¿no? Si ustedes tienen estos perforadores, los Cape, que tienen diferentes formas, entonces troquelan en cartulina o palina blanca y pintan con sus eh, con sus pinturas, sus distrés. Cari, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, cumpleañera. Gracias. Estoy celebrando, estoy con mi trago acá. ¿Dónde está? Ay, yo lo llevé porque dije de repente se mancha todo. Estoy con mi trago. Desde temprano nomás le he dicho a mi esposo que me, me ponga mi trago. <risa> celebramos nosotros el cumple de mis carías. Si sí, es, por favor, a celebrar conmigo el cumpleaños. Y bueno, y celebramos aprendiendo, ¿no es ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esto es con lo que vamos a trabajar. Ya en la mañana les dije más o menos con lo que íbamos a trabajar, así que ahora ya me pongo a, eh, a trabajar en el arte. ¿ya? Lo primero que voy a hacer es eh, enseñarles cómo es que sello y corto eh, las flores, ¿ya? Voy a usar las flores chiquitas. En, en el juego de Loveberry vienen varios tamaños. Vienen grandes, medianas y pequeñas. Yo voy a trabajar con las pequeñitas, así que esta es el, la muestra que les voy a hacer para, eh, para que vean cómo se hace. Es muy fácil, ¿ya? Muy fácil. Algunas preguntan, ¿cómo es? ¿Se sella primero? ¿Se troquela primero? Entonces, no. Se sella primero y se troquela después. Hola, gracias por lo... Gracias, están celebrando todas el trago. Y si no tengo perforadores... ¡Ah! Entonces, si no tienes perforadores dibujas... Y, y cortas. Así, simple. Bien fáciles y A ti que te encanta la dibujada, dibujas y cortas. Y ya está. Así. Igual que las dolls. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. El día central en realidad es el, el jueves. Hoy, desde hoy día empezamos la celebración. Muchas gracias. Gracias por saludarme porque a mí me encanta que me saluden. Todo, toda la semana me encanta que me saluden. Todo el año. Ya, entonces eh, voy a usar el vermilion en el rojo, el vermilion, que me encanta este color. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todas. Gracias por conectarse. A ver, vamos a ver. Eh, está la placa esta que eh, de sellar, la Precision, pero no la necesito porque, para que vean que miren qué bien. Estos son sellos de caucho, son lo máximo. Ya, voy a, voy a mostrarles, dos jueguitos voy a hacer ya, para que vean, es súper fácil. Dibujas, pintas y cortas, claro, dibujas, pintas y cortas, así es. <ríe> así de fácil, ya, miren qué bien queda, ven, ahí está, ven rojito, rojito, como me gusta, rojito. Ya, importante limpiar su sello. Nunca dejen de limpiar el sello. Les he traído lo, los eh, líquidos que yo utilizo. A ver, aquí están todos. Miren, a falta de uno, tres. Este me lo regalaron. Y estos acá sí los compré. Ya, cualquiera, cualquiera, pero son líquidos especiales para... Eh, para limpiar, ¿ya? Y si no tienen estos líquidos, ¿qué se hace? Pañito húmedo, ¿no es cierto? Si no tienen estos líquidos, con pañito húmedo la hacemos. ¿Qué dice? Oye, eso ortugaza, Nis tiene que comprar la tinca. Sí, ya me contaron que la Anis se ganó. Aquí ya había ganado, ¿no? Y la choteamos. Sí me está diciendo la Anis que Salvador le dio la suerte. ¿Ya? Miren. Con pañito húmedo nomás, ¿ya? Y se limpia, bien limpiecito. Pañito húmedo, miren, no he usado el líquido, ¿ya? Si tiene, tienen el líquido, mejor, ¿no? Este es en spray, por ejemplo, este sí tiene un... Eh, se ha salido la esponjita, pero este tenía una esponjita y este tiene un líquido, ¿no? Entonces, lo limpiamos bien, <coughs> ¿Ya? Esto es importantísimo, chicas, ¿ah? Súper, súper importante. Ahí está. ¿Ya? Quedó limpiecito. Eso es importante. No se olviden, traje las eh, tintas para... Justamente para eso, para que no... Este... Para hacerles recordar eso, que tienen que... Eh, dejar bien limpiecito su truque. ¿Ya? Ahora no voy a usar la máquina grande, voy a usar esta que yo tengo. Yo tengo la, la Pris de Spin Builder. Ya, es chiquita, bonita, súper cómoda. Ahí está. ¿Qué cosas es lo que hago? Cortar. Hola, hola, bienvenidas. Qué suerte, ¿no? Ajá. Muy bien. Entonces vamos a colocar aquí. Yo voy a colocar el, el troquel hacia abajo. Ahora voy a bajar un poquito ahí. Voy a colocar el troquel hacia abajo. Yo sé que hay muchas nuevas. Por eso mejor que sepan de una vez que el troquel es hacia abajo. Un poquito de cinta más tape. A ver. A ver. A ver, a ver. Hola, soy nueva. Quisiera saber si habrá taller de encuadernación. Me interesa aprender a hacer tipo de blog. El, el otro mes, el mes de, el otro mes ya ahorita, las principiantes van a hacer diferentes tipos de encuadernación. Van a aprender los diferentes tipos que hay en la encuadernación en el scrap. Si eres principiante, muy bien, te acomodaría las clases, Doris. Ahí está, lo acomodo ahí tal cual, lo ponemos así, hacemos el sanguchito, ustedes ya saben, y lo pasamos. Vamos a subir un poquito, y lo pasamos. Hola, hola, bienvenidas a todas. No se olviden de compartir, por favor. Es importante compartir, reaccionar al stream. Qué lindo sello, ¿no? ya. A ver, a ver, ya está. Ya, le ponemos el masking tape para que no se salga, ¿ya? Y ahí está la florcita preciosa. A ver, ahí está, ¿ven? Sale así, rapidito nomás, miren, lo máximo. Así hago yo mis troqueles, mis eh, flores para las que preguntaban, ¿Mis, cómo es? Así. Ah, sí, y, y es una chambaza. Cuando yo hago kits, es una chambaza. Entonces, eh, imagínense, ¿no? Hacer eh, flores por, eh, sello por sello y flor por flor, ¿no? Y generalmente en una tarjeta hay más de un... juego completo de flores Hola, Cari. ¿Cómo se llama la maquinita? Ah, esta maquinita es mi Spin Builder Es como la rosadita que están vendiendo ahora Es como una mini Big Shot Pero esta es una Spin Builder Acá está De la marca Spin Builder ¿Ven? Pero funciona igualito que funcionan las que tienen ustedes Las chiquitas Igualitas Ya también ¡Hola, chicas! Bienvenidas. ¡Hola, Fío! ¡Ay, qué bonito! 70 personas mirando. Me emociono. Me emociono. Quieren estar el cumpleaños de la Miss Cari. ¡Qué chévere! Ahí está. ¿Ven? Ahí están las florcitas. ¿Lo ven? Súper fácil. Claro, si es que es solamente para una tarjetita, ¿no? Porque se imaginan si es para... Como normalmente hago como... Eh, 50 kits es una locura, ¿no? Pero bueno, cuando es chamba, es chamba. Eh, voy a hacer el otro mes, no creo que este mes, pero el otro mes creo que sí voy a hacer, eh, ahí está, ¿ven? Y ahí quedan las, eh, ay, estoy con el, aire, con el aire aquí, ahí quedan las florcitas, ¿ya? Muy bien. ¿Está fácil? Facilito, ¿no es cierto? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, a compartir el stream, por favor, a compartir. A compartir para que todas aprendan a hacer estas flores hermosas, ¿ya? La que quiera comprar eh, los eh, troqueles, ya saben, la señora Vidalina, este, de acá, la señora Vidalina es la que vende, y yo tengo un par de, de modelitos, que tengo que ver qué modelos tengo, me preguntan, ¿ya? Ahí está, pero las eh, Oak Berry Blossom son las que yo siempre uso, son muy bonitas. Vienen en tres tamaños diferentes. Voy a usar solamente un tamañito. Muy bien. Ahora sí, como ven, ya solamente era la demostración. Como ven, he hecho rojitas. También tengo rosaditas. Este aire está muy fuerte, me va a botar las rosadas. Ahí está, ¿las ven? Y además, he hecho lo mismo con estas hojitas que ven acá. Igual, se sellan y se troquelan después. Miren, si no son una belleza. Estas también son las que uso bastante. De este sí tengo un sello por si acaso, o un juego completo, sello y troquel. ¿Ya? Ahora sí, entonces ya que estamos listas, Vamos a empezar a trabajar, a pintarlas, que es donde más canva tenemos en la pintadera. Todo lo demás. Opalina, 180 para sellar, ¿ok? Ya. Entonces vamos a pintar. Son una preciosidad, claro. Precio, por favor, señorita Cari. Eh, señorita Cari eh, como les digo, la el juego les sale 200 soles, es el mismo costo. Yo no soy tienda, recuerden, ¿ah? ¿eh? Es el mismo costo que tiene eh, la señora Vidalina, pero como les digo, creo que tengo dos juegos de, de, de dos modelos diferentes. Estoy poniéndole esto a mi, a mi papel bomb porque como estoy con el aire, con el ventilador, no se me vaya a correr, ¿ya? Ya, chicas. Ahora sí, vamos a trabajar, ¿ya? Ah, esto es una simple papel bomb. Acá dice mi cari porque lo he sellado, he usado mi sello. Vamos a trabajar unas cuantas florcitas. Uy, esto se va a volar. Ya lo vi que se va a volar. Porque estoy con el airecito ahí que me da. Vamos a hacer varias, porque son chiquitas, así que vamos a hacer varias. Primero las rosadas y luego las rojas. Ya me encanta la combinación de rojo con rosado. super romanticón. Así que vamos a hacer primero la combinación de rojo de rosadito. Quiero una docena, por favor. Ay, mamacita, una docena, dice la otra. Vamos a pintar primero con un poquito de amarillo. Amarillo, el amarillo que tenga, ¿ya? Yo siempre hago esto para probar qué color quiero. ¿Lo ven ahí? Este es medio neón, no medio. Es neón, ahí está. Entonces yo no quiero algo tan neón. Mejor dicho, no quiero tan fuerte. Entonces voy a agarrar el del medio, ¿ya? ¿Ya? Con un, eh, a ver, ¿dónde está con mis hisopos? Mis, mis Como la flor es tan chiquitita, ahora voy a bajar un poquito. Como la flor es tan chiquitita, voy a pintar con un hisopito. ¿Lo ven ahí? Sí. Hola, hola, ¿cómo están? Con un hisopo voy a pintar. Solamente, voy a bajarle un poquito. No, no, no, no. Definitivamente está muy fuerte. Voy a traer un amarillo normal. No quiero algo tan andalote. Quiero algo suave Un sunflower. Este voy a usar. ¿Ya? Eso está muy fuerte para mí. Un sunflower de archiva. Gracias por los corazoncitos, chicas. Ahora sí, voy a pintar el medio ya disculpen que estoy con, con las uñas pintadas como les decimos como les digo he estado eh, trabajando el proyecto del, del evento de Sixi. está bien bonita las técnicas ya les vamos a enseñar le pinto en el medio ya como una bolita y le suelto un poquito acá los costados también ¿Qué dice? Chicas, ayúdenme a pasar Chichita de jora. Ay, acompañen a la cumpleañera, por favor, acompañen a la cumpleañera, a ver si me hacen llegar a 100 vistas. A ver, estamos en 85. Pasen el vaso, pasen el vaso, pasen el vaso, por favor. Hola, hola, hola. Bienvenidas a todas, chicas, bienvenidas. Estoy con un hisopito pintando el medio, ¿ya? Con un hisopito estoy pintando el medio. Así, ven? Cada una. Mis, no tengo ese color de amarillo, este archival. Otro amarillito, pero que no sea tan fuerte, ¿no? No sea como este fluorescente. ¿Ya? Cualquier pinturita que tengan, chicas, no se compliquen, por favor. Cualquiera. ¿Ya? Cualquiera de sus pinturas que tengan. Pero sí tienen que, tienen que ser waterproof porque vamos a trabajar con agua. ¿Ya? Ahí está. Todos los medios, ¿lo ven? La fuente, pasa los puentes, sanguchitos. <risa> Pasa las fuentes de, de sanguchito, por favor, este Miss. Amarillo flúor, no, por favor. Qué lindas flores. ¿Son sellitos? Sí, son sellitos de Helper. Ahí está. Miren qué preciosas. Ya, ya. Ya pintamos amarillito el medio. Ahora sí, vamos a pintar este rosadito porque quiero que quede así súper rosadito. Siempre le hago un... así. Miren, no se ve nada rosadito. Ah, están bien rojos estos colores. No, mis cari, no quiero este color. ¿Por qué he sacado lo que no quiero? Y es bueno que lo pruebo antes, porque si no lo probara, estaríamos fritas. Estaríamos fritas pescaditas. Yo, por ejemplo... Si quiero rosado, podría coger cualquiera de estos colores que están aquí, miren. Ya va a depender de cómo quiero yo mi rosado, voy a subir. Ahí, miren todos los rosados que tengo. Podría hacer fucsia con rojo, ¿no es cierto? Creo que lo vamos a terminar haciendo fucsia con rojo. O sea, el pink peony con el magenta, ¿ya? Porque este ya es muy rosa, muy pastel, miren. Miren, miren, miren. Este ya muy pastel, no, no quiero este, sácate para allá, este de acá es un rose Mother, también lo pruebo aquí antes de mandarme, ahí está, es medio fucsia, ¿no? Ya, y yo ya conozco cómo pintan estos, el Pink Pioni, este me, me, este, lo vi y pensé que era igual, pero ahora que me acuerdo, no. Miren, miren el color fuerte que es, entonces no lo quiero así tan fuerte. Voy a trabajar el Pink Pioni con el Magenta Hue, ¿ya? Y aquí les voy a enseñar cómo pinta el Pink Pioni. Ahí está, el Pink Pioni. ese es mi color base. Y cada una con su vaso, recuerda protocolo, sí, cada una con su vaso. Y el Magenta Hue, ¿lo ven? Ya, estos dos colores vamos a usar. Estos dos, ¿ya? ya Hola, mis Cari, buenas tardes. Una consulta. Una vez dijiste que ibas a vender esos troqueles de la señora Vidalina, ¿ya no los vas a hacer? Maritza, sí tengo. Yo tengo como tres modelos que la señora, yo, yo compré, le compré unos cuantos y vendí en aquella época. Y, y me quedaron como tres. Si terminamos, mmm, voy, los busco y los traigo los que tengo, ¿ya? Yo busco, este, los tengo acá nomás a la, a la mano. Bien, vamos a trabajar. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, los deditos, por favor, ya. Vamos a hacerle primero una base, ¿ya? Con el pink peony. El pink pioni. Voy a pintar la base. Ahí. Y ahí. ¿Ya? Hay muchas chicas nuevas aquí y están recién aprendiendo, así que les va a gustar la técnica. Es bonita la técnica. Y es muy fácil, ¿Ya? Ahí está. Los colores son hermosos, pero prueben siempre en la hoja por si se, eh, no les gusta un color, se pasan al otro, como me ha pasado a mí. A mí pásame la botella. Ahí. Karina, me imagino que el jueves, que es mi cumpleaños, sí si vas a estar acá conmigo, ¿no? Tomándonos unas chelas. Me imagino, me imagino. Total, ninguna de las dos hemos salido ni nada. Ahí está, estamos haciendo la basecita. Va a ser la botella, pero vacía. <ríe> ¡Ay, la cari, wey! Mis cari, buenas tardes. Llegó un poco tarde, pero ya compartí. Qué bueno, a compartir todos, chicas, a compartir. Voy a comenzar a, hacer, a decir unas cosas que después voy a, a preguntar al final, ¿ah? ¿eh? Al final voy a preguntar, ¿Ya? Así que tienen que estar atentas desde el principio de la transmisión hasta el final. Muy bien. Esto tiene, eh, eh, es un poco de tiempo el que nos demora, pero el resultado es lindo, ¿ya? Si llegamos a más de 100, si llegamos a más de 100, dos, dos, este, dos pases al a aula virtual este, sorteo. Pero eso quiere decir que tienen que compartir hasta en gamarra.com. No, mentira. No, comparten en grupos de manualidades, nomás, chicas, ¿ya? En grupos de manualidades. Mientras yo estoy escuchando a mi amorcito. Lo tengo bajito nomás para que no me vayan a... Es bien suavecito el color, ¿ya? ¿Lo ven? Ya, estoy trabajando con el pimpión y ahí se los pongo por si quieren hacer una captura de pantalla. Aquí estoy, muy bien. ¿Con qué color seguíaste las flores antes de, eh, de cortarlas? Estas las seguí con el rose Mother, este, Mari. Rose Mother. Muy bien, estamos dándole la basecita, ¿cierto? Ahorita le subo una. La Cari está vendiendo porque Vidalina se dedicó al espectáculo. <risa> Ahora entrevista a Shollywood, el scrap. ¡Oh, sí! Está haciendo la competencia la Vidalina, ¿no? Ella, pues, a ella la metemos como escraperas de miércoles. Entonces, ¿ahora qué dicen? jajaja <risa> ja, ja, Soy menor de edad. Estoy con el celu de mi mamá. ¡Oh, mother, Está bien. Está... ¿Qué, ¿Qué edad tienes? <risa> el scrap Amiroca. Cosa que hace y lo replico. ¡Qué bueno! ¿Cómo te llamas, Mauder? Estás con el celular de tu mamá, Mauder, pero ¿cómo te llamas? este esta, esta chica que dice que es menor de edad. A ver, llénalas de agua para que conviertan en vino. Si no tengo sus deditos para pintar, si no tienen los deditos para pintar, ¿con qué podemos pintar? ¿Con esponjitas estas de, de, de maquillaje? Con eso podrían pintar. A ver, a ver, les levanto. Ay, ay, ay, espérense. Sorry que estoy con las uñas todas pintadas y sucias porque he estado pintando en el evento, ¿ya? Ahí está. Suavecito nomás es, chicas, ¿ah? Suavecito nomás pintamos, ¿ya? Ya están. A ver, vamos a bajar un poquito. Ahí está el colorcito suavecito, ¿ya? Este es el pin ¿sí? Bien. Nos vamos ahora a pintar con el magenta hue. ¿Ahí lo ven? El magenta hue. ¿Cómo lo sacamos el magenta hue más oscurito? Acá está, miren. El magenta hue está por acá. Ahí. ¿Ya? Ahora sí. Este es el magenta hue. Más fuertecito el color. Cogemos otro dedito. Recuerden, otro dedito. Gracias. Sí, te, te meterán presa, lo siento. Ay, no les leo, no. porque después entran preguntando qué venden? No importa, chicas, ustedes contestan. Hola, Yamile. ¿Cuántos años tienes, Yamile? Pero llegamos a 100. Pero llegamos a 100 y sortea. Así es, tengo, tenemos que llegar a 100. Yamile, ¿cuántos años tienes, hija? Miren. Yamilé, ¿cuántos años tienes? A ver, cuéntame. Miren, miren, miren, qué precioso, por favor. Solamente en los bordes, ¿ya? Solo en los bordes. 14 ya cumplí. Muy bien, Yamilé, ¿no? Yamilé, te voy a invitar a la aula de principiantes, ¿qué te parece? Pregúntale a tu mami si puedes entrar y yo te invito. Te regalo el aula de principiantes, Yamile. Sorry, la, la pintura. Miren, la pintura la tengo hasta acá. He estado pintando. <ríe> Qué barbaridad. Y por más que me limpio. Ahí está. Miren, miren, miren, miren. Qué belleza. Miren la diferencia. Miren la diferencia. Solamente poniéndole al borde. Ya, al borde. Yamile ¿Por está compartido? Sí, sí, sí. Qué lindo regalo, qué lindas flores. Ya, le me escribes ya a mi teléfono. 9975-39055. Ya, ya, le te voy a invitar al aula de principiantes. Totalmente gratis. Son dos, son dos meses. Vas a poder ver el mes anterior. ¿Ya? Todo porque es mi cumpleaños, ¿ah, ya, Yamile, Porque es mi cumpleaños, te estoy regalando. El aula virtual, ¿ya? Dile a tu mami que me escriba. Porque tengo ahí tres, tres chicas. Así de tu edad, 14, 15. Hay una de 10 también. La más chiquita es de 10. Y hay dos o tres de, de 14 y 15. Tienen sus madrinas. Te va a gustar. Y a Yamilé, me escribes, me dices, mis cari, soy Yamilé. Mi mamá es maude maude Mis hermosas quedaron los tonos. Sí, hermoso ya ven nos demoramos un poquito nomás pero van a quedar hermosos miren miren cómo cambia ven 14 dolls. yo también tengo 14 ya miren yo también quiero ese regalo Ay, chicas Le estoy regalando a una niñita Que es como si fuera mi palomita Que también tiene No, mi paloma tiene 15 Ya, muy bien Entonces yamilé Entra al aula de principiantes Esto es un regalo Completo para yamilé Eso no tiene que ver nada con lo, el, el sorteo que voy a hacer al final de la Del aula, ¿Ya? Chicas, compartan, compartan para poder llegar a 100 y hago dos. Dos aulas sorteo, dos. Muy bien. Ahí está, las aulas cuestan 60 soles, así que... Si nos vamos, como les digo, a demorar un poquito, pero va a valer la pena. Ah, ya, ahí está, este ni te va a ayudar, Yamilé. Buenas tardes, llegué tarde, ¿de qué me perdí? ¡Ay, oh, ¿de qué te perdiste, Kelly? De lo mejor, de lo mejor, están pasando los bocaditos, el trago, todo. <risa> todo, están pasando. Bueno, yo pinto rapidito, chicas, porque ya tengo un poquito de experiencia. Ustedes también lo van a hacer rapidito, pero como ven... Es las esquinitas, ¿ya? Los bordes. Los bordecitos, ahí están. ¿eh? Mis... Igual, mis, siempre ganamos con sus lindos tips. Gracias, Maribel. Oh, no sabe cuánto le agrade. De nada, de nada, de nada. Bienvenidas al cumpleaños de la Miss Cari. Estamos celebrando toda la semana. Yo les voy a contar un poco. Yo nací aquí en Lima el 4 de febrero. A ver, ¿quién me dice de qué año? A ver, ¿quién atina? ¿De qué año puedo ser yo? ¿Cuántos años cumplo? Yo no tengo vergüenza de decir mi edad, ¿ah? ¿eh? Les cuento. Yo no tengo vergüenza porque amo cumplir años y amo año a año. Eh, mi, mi santo. Y, y pongo mi número en la torta o oh, grandote. Inmenso. No me avergüenzo para nada de mi edad. Porque creo que no parezco la edad que tengo. Compartido. 75 veces. No me voy a decir uh, 75. Ah, ya del 75. Ya sí, la miscarista regalona este mes de es su cumple claro, del 80 dice la Cristina, no, del 75 del 79, del 74 <ríe> del 40 ah, que cumple 44 no, 78 tampoco ahí está, miren, miren qué bonitas quedaron, ya vamos a hacer lo mismo con las rojitas con las rojitas Vamos a hacer lo mismo con las rojitas. Ya no, la que atinó, del 72. No, la que atinó es Claudia. Soy del 75. Eso quiere decir que cuántos años cumpló. Estas rosaditas las vamos a dejar acá. Vamos por las rojas. A ver, ¿quién me dice cuántos años cumplo? Si soy del 75. A ver. Nací en el 75. En, lo, en la clínica de la madre. ¿no? En la clínica de la madre, a las 2 de la tarde, ¡apunten! <ríe> Mientras yo hago mi... Primero le voy a poner amarillito en el medio. Eres más joven que yo, soy del 73. Ah, ya. Cumplo 46. Exacto. 46 cumplo, a mucha honra. Sí, 46 añitos ya. En Miraflores, ¿ya? Mi mamá, de aquí van a saber, eh, sabiendo más de mí que yo. Mi mamá, el nombre de mi mamá nomás les voy a decir. Que es mi mamita, vive conmigo. Ella se llama María del Carmen Quiñones Dégola. Apunten, María del Carmen, Quiñones de Égola, se llama mi madre. Más conocida como la Beba. ¿Por qué le dice la Beba? Porque era la más chiquita de sus hermanos. Me van a ver pintar rápido. Estoy haciendo lo mismo que le he hecho a las rosadas, ¿ya? Y por eso le dicen la Beba a mi mamá. Le encanta cocinar. Mi mamá es de chiclayo. Cocina riquísimo, cocina arroz con pato, cabrito, chinguirito. Hace un seco de cabrito espectacular, no saben, chicas. Bueno, hace un seduche, bueno, ya. Eso les puedo contar de mi señora madre que vive conmigo. Creo que desde que tengo uso de razón. No, mentira. No, no. Tiene sus temporadas en que se va a Chiclayo porque tiene su casa en Pimentel. Entonces se va en verano, pero ahora no se está yendo. Y después está conmigo, es mi ayudante, mi mano derecha, mi mano izquierda, es todo mi mamita linda. Okay. ¿Cómo le dicen a mi mamá entonces? A ver, díganme. Díganme cómo le dicen a mi madre, a mi señora madre. Mire, voy a enseñarles a pintar con una misma tinta, ¿ya? Aquí usé dos tintas, aquí voy a usar una misma tinta, ¿Ya? Miren, descargo un poquito para hacerle la base Beba, ahí está Están atentas, chicas Así la beba, la señora beba Así se le dicen a mi madre Y no es que no beba ni nada Le estoy dando una base de color, ¿ya? Una basecita ¿Cómo vamos en, la, en las chicas? A ver 83, chicas, este es un momento, uy, se me, se me fue, se me fue mucho el color, miren, aquí no se debe ir tanto el color, ya, ahí, ahí, es suavecito nomás, lo ven, suavecito nomás, ya, ay, el aire, ya, entonces, Doña Beba, exacto, mi madre, Doña Beba, que ella es de chiclayo, ¿Saben quién más es de Chiclayo? Mi esposo. Mi esposo también es de Chiclayo. Entonces, cuando yo me conocí con mi esposo, les cuento todo, ¿ya? Yo estaba de novia con un chico. Novia, ojo. Tenía ocho años con este chico. Y este conocí, me conocí con mi esposo y lo dejé al chico. Y mi mamá se quería morir porque tenía ocho años, ya, ya este, pedida con, con anillo, con todo, ¿no? y este Y cuando le dije a mi mamá que había conocido a un chico, me dijo, no quiero saber nada de ese chico, me dijo, ni hablar. Porque ella quería que vuelva con, con el chico con el que había estado muchos años. Pero cuando se conocieron, mi esposo se la ganó a mi mamá. Porque como todo chiclayano, así saleroso, y le decía que afreta tu comida, beba, y no sé qué. Bueno, ahora ellos parecen madre y hijo. <risa> Yo estoy relegada de, es, de esa relación. <risa> Se aman, los dos. Creo que por eso es que ella vive feliz conmigo, ¿no? Ajá. Creo que es mucho rojo. Ya no voy a pintar, me parece que era mucho Ya, ¿quieren que les cuente mis intimidades o no les cuento mejor ninguna intimidad? <risa> ya, miren Ya, miren, miren Ahí Ya, las rojas suavecitas Ahora le voy a dar con el mismo color El Vermilion Con el mismo color Vamos a darle los bordes, ¿ya? Mis Cari, a ver. A ver, un ratito. Las, los chiclayanos son chalameros. Mi esposo también es chiclayano. Ahí está, Mari Spieth, ¿ves? Mis Cari, soy media nueva en este mundo. ¿Con qué está pintando las florcitas? Con Archival, Archival, Julisa. Con Archival o oh, Archival, que le dicen. Con eso estamos pintando las florecillas. A ver, voy a levantar un poquito para que vean los colores que están acá. Ya, miren cómo cambió, ¿ven? Entonces, así se ganó mi esposo a mi madre. Y mi mamá lo adora. Le cocina su comida que le gusta. Yo no cocino. Y todos felices. Ay, ay, mi música, por favor, no me apagues. Yo lo hago rapidito, chicas, pero ustedes ya saben con paciencia nomás. Se pinta la uña, sí se pinta la uña. Eso sí. ¿Qué dice? ¿De qué te disfrazas? <risa> No voy a contar hasta que lleguemos a 100 El día de la boda, ¿qué pasó? Ay, es que ahí están mis alumnos Ahí están mis alumnos, por eso es que están Porque un día sí me deschavé y les comencé a contar todo y este Y por eso están diciendo que qué pasó el día del matrimonio Hola, buenas tardes esto no va a plataforma. <risa> ay, ay, ay. Ustedes quieren chisme, quieren chisme. Chismecito quieren, ¿no? Miren la diferencia entre la que se ha pintado por el borde y la que no. Y ojo, estoy usando el mismo, eh, la misma eh, tinta, ¿ya? <risa> Conecten los celulares y las computadoras para llegar a 100. Pero me tienen que hacer llegar a 100, a 200, a 300. Pues yo quiero llegar para mi cumpleaños a 500. Yo así algún día quiero ver que me están mirando 500 personas, chicas. No importa. Dupliquen sus celulares. Este rojo es el Vermilion. Este, um, Mari. Ay, me hacen reír. Miren, solo los bordes, solo los bordes, solo los bordecitos. Siempre he querido ir a una boda donde alguien impida. No, no impidió, no lo impidió. Solamente estuvo ahí, pero no lo impidió. Con mi esposo nos pasamos al año de conocernos. Y mi ex estuvo en la boda. El que estuvo, el que tuvo ocho años conmigo. No sé para qué fue, pero ahí estuvo. Y, no, ya no, mejor ya no les digo nada. Eso es para, la, para las chicas de la academia. <risa> Cambiemos de tema. Ya, ahí están las rojas. Ya, las chicas de la academia sí conocen toda mi historia. Ah, ya están las rojas. Estas las he dejado, no las, voy a, no las voy a pintar, ¿ya? Creo que es mucho. Bien, ahora sí, terminamos con las flores. Rojitas y rosaditas. ¿Las ven ahí? Voy a subirlas un poquito. Ahí sí, no, que ahí están. ¿Ya? Lo que pasa es que tengo aire ahí. Ahí están. ¿Ya? Entonces, acá están las rosadas y aquí están las rojitas. Ahora vamos a pintar las hojas, ¿ya? Las hojitas, vamos a pintar. <coughs> Tan bonitas estas hojas. Esto, por ejemplo, sí le puedo decir que sí tengo. Tengo un juego de, de sello y troquel, por si acaso. Porque ahí lo estuve viendo. Decía, este cómo no se han llevado. Ya, miren cómo se han pintado mis uñas. Eso es normal, ¿no? Ya, ahora sí, vamos a usar esto. Este verde creo que sí vamos a usar. Vilmita, no te deja por las clases. Sí, pues no me deja. No lo creía. Seguro quería verlo con sus propios ojos. Fue una boda, pero la novia se arrepintió. ¡Oh, Dios mío! ¿Se imaginan? <risa> a ver, vamos a poner este verde. Miren. Miren estos verdes. Yo realmente no voy a querer usar estos de aquí porque son muy oscuros. Quiero usar solamente este por si acaso. ¿Ya? Entonces, primero le voy a poner un poquito de amarillo a la base. ¿Ya? Un poquito de amarillo. Chicas, a compartir, a compartir. Vamos a ponerle amarillito. No, voy a bajar un poquito. Pintamos la pancita de el, la pancita de la hoja, ahí está, aquí está el otro, amarillito, toda la pancita ya, muy bien, ya. ¿Ahí lo ven? Ahora nos vamos con el verde, pero ya saben que voy a usar el verde más clarito. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a pintar por el bordecito. ¿Lo ven? El borde. No lo levanto, solamente pinto encima. el bordecito miren cómo va cambiando ya ahí hola hola hola así que cree que voy a compartir mis intimidades ahí está Miren la diferencia de esta con esta, ¿la ven? Sí, hay diferencia, ¿no? Y solamente pintándole el bordecito. Por eso me han encantado las clases hoy día de Sixi, de del evento, porque todo era eh, pintando. Y no saben cómo me he divertido pintando, chicos, de verdad. Esta pandemia las, eh, las nos puede estar estresando a todas, es normal. Pero si ustedes se dedican a hacer este tipo de cosas, no saben cómo las van a relajar. No saben. En la mañana he estado eh, este, trabajando, pintando. Claro, me manché las uñas ya, pero de verdad me he sentido súper relajada. Ahí están las hojitas. Eh, no, hay un montón de lugares donde se compran deditos, chicas. Todas las tiendas de scrap Prácticamente ahora venden deditos. Desde que yo pinto con los deditos, todas las tiendas están prácticamente. Son una belleza sus sellos y croquetes. Sí, cuenta, cuenta, estamos atentos. <risa> Oye, qué graciosos son ustedes. Ahora sí, levantan la hojita y comienzan a pintar todo el borde. Ahí lo ven. Cambia por completo. Si yo hubiera querido utilizar el más oscurito de los verdes, este de aquí, se hubiera notado más. Pero yo eh, lo quiero bien clarito esta, esta tarjetita, ¿ya? Voy a, a tratar de hacer uno eh, con una hoja aparte, ¿ya? Entonces, levanto y ya comienzo a pintar todos los bordes. Un poquito más fuerte, ¿Lo ven? Hoy ese tiempo que no pintaba. Tenía que venir mi santo para ponerme a pintar mis flores. Me emociono, me emociono porque sé que hay chicas nuevas que recién están conociendo la técnica. Hola, Venusita, buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a todas las que están por aquí. Aquí me pueden ver pintando en mi cumpleaños. No es mi cumpleaños hoy, es el jueves, pero yo celebro desde hoy, por si acaso. Todas las que me quieran saludar desde hoy, yo, feliz de que me saluden. Muy bien, vamos pintando. Miren la diferencia. Hay gran diferencia. Besos, carinita linda. Cuídate mucho. Amo tus flores. Gracias, Mili. Tan bella la Mili. Nosotras relajadas y los esposos estresados con las compras. <ríe> sí, es verdad. <ríe> ya perdió una gamarra y la cochina fashion. <ríe> Ay, chicas. Muy bien. Sigamos pintando. Oye, estoy en el celular. La tablet la compu. Sigue. Está re buena la historia. O sea que están, están haciendo trampa, están haciendo trampa, ¿no? Puede ser. Ay, ay, ay. Está buena la historia, ¿no? Por eso es que cuando a mí me dicen, ay, la florita tiene tantos años, ¿no? No sé, pues, ocho años, diez años. Digo, uy, no, pobres. Que se casen antes porque si no es mi historia ¿no? y ahí está miren qué bonito ya les voy a enseñar cómo quedaría con el otro color para que vean que también queda bonita sino que no la quiero este a ver no la quiero pintar muy oscura pero les voy a pintar rapidito ya ya no le voy a poner amarillo porque le pongo amarillo naranja la hago de diferentes colores la hoja. Ya, pónganse que le di una base así suavecita, en verde, ¿no? Ahí, ¿no? Ya, ahora para que quede más eh, fuerte el color, le pongo el siguiente, la siguiente pintura que vendría a ser esta, y le hago todo el borde. Y miren, miren la diferencia. Se van por el jardín. Quedan un poquito más dramáticas, ¿no? Pero como yo quiero que queden así suavecitas, no le estoy poniendo este, pero miren la diferencia. ¿Ven? Hola, hola. Claro, una celebración como fiesta patronal, con chayag al costado. Acá lo tengo todo el día hasta que me canta. Todo, todo el día me canta. Miren, qué bonita, ¿no? A veces se le pongo aquí anaranjadito en la pancita. Les voy a enseñar. O amarillo. Y ya le da otro color. Bueno, este es amarillo, pero... Le pongo a veces anaranjado. ¿Ven? En realidad no me importa mucho esto porque ya les voy a explicar por qué, pero ahí lo voy a pintar. ¿Ya? Ahí lo ven. Listo. Terminamos con la pintadera. 91 personas mirándonos, pero no hemos llegado a 100. Los siento. Casos de la... Me dice que eres divertida. Gracias. Dice que las relaciones que pasan más de 7 años no se casan. Ya no la hacen, se casan eh, así es, al toque con el siguiente. Así, eso me pasó a mí, chica. Sí. Hola, Cari, primera ¿no vez que las veo. Qué lindas flores. Antemano, feliz cumpleaños. Que llegue ese día con la bendición de Dios y la pases maravillosa la de ustedes, queridos. Qué lindo es tu carácter, súper jovial y alegre. Gracias, Violeta, qué linda. Sí, mi, se ven preciosa. 97, 98, llegamos, llegamos. Sí, eh? llegamos. Ya, ahí está. Miren qué bonitas, han salido pintaditas. Ya, ahora sí saco esto. Ya no lo necesitamos. Y nos vamos a bolear, ¿ya? Vamos a bolear. Gracias por sus palabras, de verdad, les agradezco mucho, chicas. Muchas gracias. Vamos a bolear rapidito, porque son muchas. Y mientras que yo boleo, seguimos conversando, ¿ya? Porque todo es lo mismo. Todo va a ser lo mismo. Van a ver que yo avanzo rapidito, pero cuando ustedes lo hagan, con calma, ¿ya? No se me estresen. Les doy la vuelta a todas. Un poquito de agüita en un spray, ¿ya? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias, gracias, chicas. Y le echamos agüita. Por atrás, un poco lejos, alejadas, ¿ya? Agüita, ahí están, se mojaron. Aquí de una vez les voy a echar a las rojas también, ¿ya? Voy a darle la vuelta a todas por atrás. Tengo un montón de chicas que me preguntan, mis, ¿por dónde echaba el agua? Por atrás, ¿ya? Ahí está. Y de una vez a las hojas. de una vez todo. Por atrás, Cari. Ahí está. Por atrás. Todo por atrás, ¿ya? Les voy a dar la vuelta para que se vean. Más bonitas. Ya. Y voy a empezar... Voy a darle la vuelta. A bolear, ¿ya? Si se me... Si se van, las agarramos. Bien. Un boleador de 6 y de 1. ¿Ahí lo ven? De 6 milímetros y de 1. Ahí ¿Ya? Y hacemos esto. Simplemente los empujamos hacia abajo. Las apretamos, así, no estoy boleando ni nada, solamente aprietas bien apretadito recuerden que mientras más gruesito es esto, más al fondo se va a ir el pétalo, ¿cierto? Luego le damos la vuelta y empujamos hacia abajo, con mucha fuerza, la florcita va a quedar así como la ven en este momento. Gracias, chica. ¡Ay! Se cayó, no les digo que está. Ya, ahí está. Vamos a dejarla ahí. Un poquito. Y seguimos. Ya ustedes me van a ver haciéndolo un poquito más rápido. Pero todo es lo mismo. Empujamos, le damos vuelta con el de 2 Y listo. Y se va. Gracias. Llegamos a 100. Ya las vi. Ya lo vi. Por favor, pantallazo. 104. ¿Me puedes hacer llegar a 200? <ríe> Sí, van a quedar hermosas, demoran nomás, eso es lo malo, pero vale la pena. Y mientras conversamos, charlamos, pasamos el trago, el sanguchito, recuerden que estamos celebrando mi cumple, ¿no? Eh, llegamos, eh, 105, pasamos 106. <risa> ya, ya les voy, ya, ya, está bien. Voy a compartir dos aulas hoy día, no una, sino dos aulas. Dos aulas virtuales van a ir. Y ya, pero miren, estoy contándoles mi historia. Mis historias. Tienen que, este a la hora que, que pregunte, van a tener que contestar, ¿eh? ojo. Ya lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Voy a bajar un poquito más para que vayan viendo la técnica. Es súper fácil. ¿Qué quieren que cuente? <risas> Lalita, sálvame. No sé qué quieren de mí. <risas> Oigan, hay, hay niñas. ¿Han visto a la niña que le he regalado el aula virtual? ¿Cómo voy a contar cosas que no se deben contar? Si hay niñas en el aula, hay niñas. No, no, no, no podemos contar cosas que hay. Yo les he dicho que si llegamos a 100, regalo dos, dos. No una, sino dos. Hola, buenas tardes Miren qué preciosas van quedando Díganme si no son una maravilla La florcita que vamos a preparar O que estamos preparando Ya saben, apretamos nada más No estoy boleando, ni sobándolas, ni nada Apreto, le doy la vuelta Y ahí queda, ¿ven? ¿Ya? Chayanne, ¿qué ¿Qué pasa? No me dejes. No me digas que se fue o okay. qué. A ver, seguimos. Uh, ¿Por qué se me ha apagado? No puede ser. Con flores, qué raro. <risa> Estamos celebrando con flores, pues, este, Cecita, con flores. Vamos celebrando con flores. Así le damos. <risa> Ay, qué raro, ¿no? Así tengo que celebrar, pues. Ya que ninguna de mis amigas me ha dicho, Cari, es tu cumpleaños. ¿Quieres que te dé un, una clasecita virtual? Ninguna. Yo solita estoy dándome mis clasesitas virtuales. Pero ya, pues las chicas este, se conformarán conmigo y mis flores. Y ahora, ahora sí estoy haciendo de a dos, ¿ya? Igual estoy agarrando las rojas. Igualitas. ¿Ya? Y miren cómo aprieto, ¿ah? ¿eh? Aprieto. Miren cómo aprieto, sin miedo. Si se hace hueco, no hay problema. Pueden poner por ahí un pistilito. Yo no le voy a poner pistilito, porque si no, nos demoría, eh, demoraríamos mucho. No le voy a poner pistilo. Pero si ustedes eh, aprietan tanto que se le hace hueco, perfecto. Ahí entra el pistilo sin problema. ¿Ya? Siento, sí, siga subiendo, subiendo. Sigan subiendo, claro, sigan subiendo, sigan subiendo. Por favor, yo quiero llegar a 200 ahora. <ríe> Muchas gracias, chicas, por compartir. Esto es lo que nos ayuda un montón para todas las chicas que transmitimos eh, en vivo. Eh, hay mucha gente que vive de esto. Yo también vivo este, dando mis clases virtuales. Ahora por pandemia aún más. Tenemos más gente que nos está mirando, que quiere compartir, que quiere participar de las de las clases. Y nosotras súper contentas de estar aquí. Muy trillado eso de tutoriales. Sí, pues, muy trillado. Muy trillado. Por eso es que yo dije: no, yo hago mis tutoriales sola. Yo hago mis tutoriales sola, no hay problema. Me gustan tus clases, mis carinas. Gracias, Hortensia. <risa> Una loquita, la mitad viene, es una loquita, es una loquita. Ya, muy bien. Y seguimos trabajando y miren qué bonitas quedan, ¿no? Como les digo, son un montón las que vamos a hacer porque quiero armar un corazoncito. Así que con paciencia. Ya vayan preguntando. Ya ustedes me van preguntando mientras yo voy, pero nada nada este malcriado porque este hay niñas ahí. Y me tiene, es más, esposos que me están escuchando, que dirán de la miscaria. Yo soy una mujer correcta. Me río, ¿qué dice? De todo lo que dice. Ahí está la niña, ya ven. Te veo hacer una con tanta facilidad las flores que de verdad me encantan, pero cuando yo las hago, soy un desastre. No, intenten, prueben, chicas. Chicas, prueben, por favor. Muy bien, claro, aprenden y se divierten, exacto, aprenden y se divierten. A ver, oye, están que se matan de la risa. <risa> aprenden y se divierten. Muy trillado, pues, muy trillado eso. A ver, vamos a soñar con ella. El día de la boda, siempre preguntando el día. El día de la boda estaba él ahí, ahí estaba, ahí aplaudiendo cada, cada movimiento que hacía, aplaudía, estaba. Espérense que no sé por qué no se escucha mi charla. Un rato. Sí, quiero seguir. A ver. Momento, momento, momento. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no, no, no? Omitir anuncio. Muy bien. usted creo que no escuchan, pero yo sí estoy escuchando. Oye, mi, mis uñas sí están destrozadas ahorita ya. Tengo que hacerme cambio de uñas. Cambio de uñas. Cambio, cambio. Hola, Cari, saludos de Argentina. Hola, saludos, saludos a todas. So, así somos todas las profesoras a nivel inicial, joviales, cariñosas. Para muestra un botón, la mis Cari. Ay, tan linda la Marisa! Qué divertida eres. Gracias, Chico! Mi esposo me dice tú mismo no va a ser en vivo. Allá andas feliz. Ya ven, los esposos me miran. ¿Cómo conocí a Kike? Ya les voy a contar. Mis cari, son un bello las flores. Gra, ya, les voy a contar cómo conocí a mi esposo. Yo a mi esposo lo conocí. Me fui a Guaraz a, a pasear. A ver, ahora, eh, mientras tanto, eh, las, las hojitas, ¿ya? Me fui a pasear a guarás No conocía. A mí siempre me gustó viajar. Eh, y me fui a Guaraz con una amiga, con mi mejor amiga, que también es profesora de iniciar. Miren, seguimos ahí con las hojas, ¿ya? Las hojas, sí hay un detallito antes de que continúe en las hojas. Yo tengo que darle a todo alrededor de la hoja, voy a bajar acá, a todo alrededor de la hoja y luego con el más delgadito que ven acá, le hago su nervadura así, ¿ya? Así queda levantadita la hoja, a todas por igual. Bueno, sabe, le cuento, yo le haré con colores porque yo tengo archivo que me salgan en público, seguro me saldrá bonito. Sí, claro que sí. También de sí, también estoy de aniversario, chicas, el 18 es mi aniversario, el 18, ya les cuento. Entonces me fui a Guaras a pasearme en una fecha este, que teníamos vacaciones en el jardín, en el nido, me fui a, a Guaras a una discoteca. Y ahí lo conocí a mi esposo, que es súper bailarín, así súper, súper, súper bailarín. Me conocí con él, ahí, en una discoteca, en una discoteca. Ya, otra pregunta. Sí, con mi alcahueta del momento, sí. Lo mío fue peor, Cari, me arranqué 15 días antes de la voz. ¡Ay, Dios mío! <risa> ¡Ay, no te creo! ¿Cómo así? No puede ser. ¿Cómo así? Cuéntamelo todo. Ya, esto es lo que vamos haciendo. Y ahí están las hojitas. Así, armaditas. ¿Ven? El 18 cumpleaños de mi hijo, cumple 16. ¡Oh, miren! El 18 es mi aniversario. Y para esta época ya estaría pensando a dónde me voy de viaje. Porque a mí siempre me ha gustado viajar. Y cuando mi esposo me dice, ¿qué quieres? ¡Viaje! Y ahora no se puede hacer nada, chicas. Y en uno de mis aniversarios fue que le dije a mi esposo para irnos a un crucero de scrap. Él me atracó y ahí aprendí a hacer estas flores. Esta técnica de las flores fue en ese crucero que hicimos hace eh, tres años, puede ser, ya no me acuerdo. Si está la virmita por ahí, ella va a saber. Creo que tres años. Ahí está. ¿Ya? A ver. Amor, te lo chapaste en el disco. Eso no se pregunta, Karina Williams. Eso no se pregunta. Eso es, eso es pura mala crianza. Eso no se pregunta. ¡Ja, Ay, ay, ay, cómo me divierto Ya saben, le dan la vuelta y le hacen su nervadura Si se rompe, no importa si se rompe la hojita ¿eh? No importa si se rompe Ya, a ver Ya, ahí está <ríe> Un ratito, ¿ya? Espérenme un minutito que quiero... Un minutito, un minutito. me muero de sed. A ver, les gusta cómo está quedando. Uy, también estaba de novia, dice. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Estaba de novia, pero llevaba tres años y me arranqué con mi actual marido. Ya llevamos 24 ¡Ay, qué lindo! Estoy mal pensada. Mi sueño dorado, un crucero de scrap. ¡Ay, sí! Sí, mi esposito me llevó a mi crucero para aprender estas, esta técnica de las flores. Llegué y ya se imaginarán, se volvieron locas con la técnica de las flores. Desde ese entonces, pinto mis flores. Ya, muy bien. Ahora sí, lo que quiero es el corazoncito. Ya estamos, ¿ah? Este es el corazoncito que vamos a... Este aire me, está, me va a matar. Ya, antes del corazoncito. Voy así. Ah, quiero ver, quiero ver primero cuántas voy a necesitar más o menos. Y desde ahí, como les digo, este... Aprendí esta técnica de las flores hace dos o no, tres años puede ser. a ver, voy a poner esto acá porque como les digo, el aire, el ventilador está cerquita, ya, miren yo lo que voy a hacer es colocarlas así, ya sueltitas, por aquí, por allá voy a tener que apagar nomás el ventilador porque si no, así ya y llenar todo mi corazoncito que lo he hecho a mano ojo, ¿eh? ya voy a apagar el ventilador un ratito Vamos a apagar el ventilador, si no se lo van a correr. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Pero antes vamos a escarcharlas para que se vean lindas. ¿Ya? Antes vamos a escarcharlas para que se vean lindas. Entonces, vamos a ver. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cuál es el nombre del crucero para decirle a mi esposo? Así como quien no quiere la cosa. No, es un crucero normal de los este, Royal. Solamente que ustedes tienen que averiguar cuál tiene eh, ciertos talleres. Es un crucero normal, chicas. No es un nombre en especial. Voy a poner acá el, la goma transparente. ¿Ya? Se supone que debería estar aquí adentro, pero me he olvidado de echar. Así que voy a agarrar así y voy a pintar. ¿Dónde está mi... Es goma transparente normal, ¿ya? ya. Y lo que voy a hacer es pintarlas. Quiero ver si pongo de dos, uno va a alcanzar de dos. Ya. Voy a pintarlas y las voy a zambullar. A ver, así de brillosita queda, así de brillosita está, así todas. Ya. Solamente le doy la vuelta a todas. ¿Cómo es? Como les digo, este, yo estuve en el Paper Fest y ahí nos dijeron que existían los cruceros. Porque yo también no tenía ni la menor idea que existían los cruceros. Ya voy a sacar mi. Ni la menor idea. Miren, ahí está. Como son chiquitas, mejor las agarro con la pizza. Ni la menor idea que existían los cruceros. Y ahí es donde, en eh, una fecha de febrero, que fue para mi cumpleaños y el aniversario, le dije a mi esposo. Me tienes que llevar a ese crucero. Y ya averiguamos. Ahí está, mejor así. Y me llevo. Eh, como les digo, eh, si no me equivoco, ha sido un Royal Caribbean. Ustedes tienen que averiguar. Yo les voy a pasar la página, ¿ya? Les voy a pasar la paginita en donde salen... Eh... ¡Uy! Todo el año salen. Y hay grandes. Se este, presenta el Team Hall, se presenta la este, Steffi Reef. ¡Uy! Todititos los grandes se van a los cruceros a dictar sus, sus, este, sus clases. No sabían, chicas... No puede ser. Ahí está. Ahí van todas. Van a brillar. Ahí están. Vamos a pintarlas. ¿Con qué las pinto? Con los distress, chicas. A ver. Voy a subir ahí. Voy a poner por acá los distres, ¿ya? ¿eh? Aquí para que los vean con qué he pintado. ¿Ya? A ver, seguimos. Como les digo, como son chiquititas. Mejor las agarro con, el, con la pinza. Hola, hola, bienvenidas a todas. Ahí está. Voy a bajarme un poquito, ¿ya? Para que lo vean mejor. Estoy echándole a todas. Esto es porque no le he puesto eh, pistilo, pero si le ponen pistilo, primero le ponen pistilo y después... El brillito, ¿ya? Yo no le he puesto pistilo, le voy a poner unas perlitas. Así que este... No le he puesto pistilo. Sí, a mí me han invitado para que dicte, pero no quiero ir. Ahí está, vez Me han invitado a la carita ¿Con qué le hace brillar escarcha? No, no es escarcha, es eh, diamantina. La escarcha es más durita, esta es diamantina. Ya, como les digo, demora esto de las flores, pero realmente vale la pena. Ahí está. Volvió la reina de las flores, claro, pues Silvita, si es mi cumpleaños, ¿cómo no voy a pintar mis flores que tanto me gustan? Y compartir con las chicas. Son súper bonitas, a mí me encantan. Un poquito cuando, cuando dictas de repente aburre porque como es lo mismo y no tengo ya hechas, pero así se va aprendiendo la técnica, ¿no? Ahí van brillando todas. ¿Qué le he hecho antes que lo meta para que brille porfis? Eh, goma transparente. La goma transparente normal. Yo estoy usando esta de tombo, pero ustedes pueden usar la que tengan. ¿Ya? En Tailoy está la, la Pilot. Esa pueden utilizar. Cualquiera. ¿Ya? Ahí está. Estamos haciendo que brillen, todo va a brillar toda. Así, un poquito, un poquito. Ver, voy dejando ya, voy dejando. A ver si avanzó un poquito más. Ahí la dejo. Gracias por esos corazoncitos que están enviando Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué dice? Yo las veía mil veces como hace sus flores Ay, gracias Uso los distrés para pintar, sí Qué bueno que les guste, chicas y ya se imaginan, esas chiquititas, pero hacemos unas grandotas. Lindas. Ya, falta poquito, faltan estas nomás. Lamita. Transparente. Esa la es la escolar nomás. Y listo. Para amar después que de amarte, diga, no ni dos Por favor, un karaoke, chicas. Un karaoke necesito para cantar, mi chaya. Ya está. Ya, bling bling para todas. Y las hojitas lo mismo, todo brilla en los proyectos de la miscaria así que brillito en las hojitas, en todas las hojitas y va para abajo. Ya, eh, la escarcha, la diamantina, perdón, la encuentran, yo no les puedo mandar al mercado central, pero en el mercado central eh, la venden también. En cualquier lugar donde vendan escarcha, pregunten por la diamantina. Sí, así hagan. Ya, esta es una, una, este, es un glitter americano. Pero ustedes sí pueden encontrar en estos lugares que venden escarcha normal. Miren, diamantina. Chicas, pero ahorita no salga, ¿ah? ¿eh? Nadie salga. ¿eh? Muy bien. Vamos pintando. No las leo, no las leo. Este... Yo quiero ese que tú estás usando. <risa> yo sé que ustedes quieren el que yo estoy usando. Ya, les voy a dar la marca. Crystal Clear. Ahí está. Crystal Clear. De Paperish. De Paperish. Este es el que yo tengo. Es lindo. Entren a la página y a ver si lo piden, pues, ¿no? Por Amazon. Amazon. Yo ya no estoy trayendo nada porque, mejor dicho, como viajaba y ahora ya no viajo, pero desde ese entonces tengo, no se me gasta. Y yo hago bastante. Ya está. Muy bien. Ahora sí ya tenemos la flor, la, el corazón. Este es el que vamos a, a ir pegando. A ver dónde está mi pistola de silicona. Yo con la pistola de silicona hago maravillas, ¿no? Ya están todas las flores. Está mi corazón. ya no lo necesito pegar, aunque sí lo vamos a pegar ahí. ya no le voy a poner aquí las todavía las bolitas se las voy a poner cuando ya esté pegadito porque eh, si no se no se va a pegar a ver, a ver vamos a ver si se puede ahorita antes de cari damos bingos trapero con la chica que animaba ya pues mis ¿qué canciones te gustan de chayana ay me gustan todas mi perrito se comió lo demás. ¿Qué pasó? A ver, vamos a echar, vamos a ver si le ponemos las piedritas antes, ¿ya? A ver, una gota. Ay, voy a bajar. Ahí, una gota. Y le vamos a poner. Aquí como son chiquitas realmente. Ahí. Ya. ¿Lo ven? Vamos acomodando un poquito. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. Sino que como están chiquitas, ya, una gotita... Y sus bolitas, lo ven, a ver? ay el chayán está en los chiles de la Karina, ahí yo le echo harto y luego lo saco. ¿Ya? que dónde se va a pegar las bolitas en donde han puesto la goma donde compré las cucharitas? Siempre me dice lo mismo, ¿no? ¿Dónde compraste la cucharita? Ya lo voy a hacer lo más rápido que puedo, ¿ya? Lo más rápido que puedo. Ya está, y vamos acomodando una columna que quede redondita. Ya está. Como les dije, nos íbamos a demorar, pero valía la pena. <coughs> Son súper chiquitas, sí. Son súper chiquis y por eso es que demoran un poquito. Ya, y si le poníamos pistilos nos demorábamos igual. Pero realmente quedan hermosos. Lo mismo, caviar o microbits. Es lo mismo. Cualquiera de ellas pueden usar. ¿Ven? Ay, mis manos van a quedar destrozadas. Ahí me están viendo todos los detallitos que estoy usando. Este sumo es lo máximo. Yo le he hecho harto y después ya. Como. Hola, hola, hola. Los detalles son tan importantes, no porque. Ya la malogré, ya. No, en realidad mis uñas ya estoy para cambiar, ya. Así que, no importa. Ya estaba para cambiar mis Mis uñas. Ahí está. Estoy acomodando una por una. cada clase de estas cada clasecita por lo menos son dos días este porque no dictó una nomás no dictó varias clases <risa> Porque son chiquititas por eso es que están un poco completadas ponerles pero nada está todo se puede hacer ay creo que estoy muy cerca ¿no? Es una bolita nomás que se le echa. Y miren, ¿ven? Eh, sí, yo colgué la, lo que puse por, lo que compré de Ali lo colgué. Ahí nomás. Porque si no, me olvido. Si no, hago no, en el momento me olvido. Les digo y me olvido. Ahí pueden usar sus caviar, su microbit, pueden usarlo ahí, ¿ven? Es una gotita de de la goma y ya está. Solito se va a acomodar, si se le sale no importa, solito se va a acomodar porque ustedes están metiendo una gotita nomás. Si ponen de más, lo sacan y ya. Lo van metiendo un poquito más, así. Ya. A ver, vamos, vamos a ir viendo cómo va. Voy a poner algunas dobles, ya. Estoy pensando eso. Y así me va a agrandar un poco el la flor, algunas las voy a poner juntas y otras las voy a poner este solitas ya a ver muy bien. Vamos a ir pegando. Miren, estoy pegando dos juntas, una que no tiene este caviar, por supuesto y a, en el corazón ya ahí vamos a poner otra que tenga este pegado y va a poner una de cada una pero ahorita estoy viendo que mejor coloco así separaditas